Puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Bienvenido a este nuevo viaje. Ahora estás en tu espacio. Deja atrás todo lo de el día. Aíslate de preocupaciones y demás para entrar en el Ahora. Este es tu momento. El viaje en el espíritu es la más fascinante experiencia que puede vivir un ser humano, uno de los estados más altos de libertad y alegría. Esta noche estimularemos ese viaje a través de nuestra imaginación. Observa el paisaje que está en tu pantalla. Velo con cada detalle e imagina cómo se sentiría estar ahí. Hoy buscaremos viajar a ese sitio. Sigue observando para establecer una conexión entre... Este lugar que es real, existe y está en este momento en algún lugar en la tierra, simplemente siendo Él, esperando tranquilo para ser contemplado. Bien, ahora ponte cómodo en tu lugar de descanso o meditación. Haz una respiración profunda y tranquila. Luego cierra tus ojos. Suelta tu cuerpo de toda atención. Relaja tus músculos. Deja cualquier esfuerzo que estés haciendo y entra en reposo. Déjate consentir por un delicioso descanso. Haré un conteo regresivo del 5 al 1. En cada número te sentirás más relajado. Más a gusto y listo para emprender el viaje. 5. 4. Suelta. Estás totalmente relajado. Imagina que llega una vibración muy suave a tu cuerpo. Una sensación de hormigueo que va de arriba a abajo. Constante. Este es un indicador de que vas a entrar a tu cuerpo espiritual. Visualiza este suave cosquilleo en todo tu cuerpo. Ahora siente que te elevas de tu cama. Lento y suave. Como una nube. Estás flotando. Suave y lento. Cada vez te sientes más ligero, visualízalo. Ahora tu conciencia se vuelve más nítida. Tu percepción es más clara. Puedes observar tu habitación. Gírate y mira los detalles de tu cuarto desde este punto de vista. Flotando a un metro de tu cama, ¿cómo se vería tu cuarto desde esta nueva perspectiva? Todo está en silencio, un silencio único que no has sentido jamás te da una paz muy profunda reconocete en este estado de libertad esto es lo que eres un espíritu pleno lleno de vigor y de vida De pronto sientes unas inmensas ganas de volar, un impulso por salir y conocer el mundo. Estás completamente seguro, no hay nada que temer. Deja tu cuarto, elévate y cruza el techo de tu casa. Puedes hacerlo fácilmente. Solo basta dar la orden mental para que suceda. Sientes el viento como acaricia ligeramente tu piel. Tus sentidos están como nunca, incluso mucho más despiertos que en tu cuerpo físico. Los colores y los sonidos son increíbles. Te sientes vivo. Elévate por el espacio, contemplando todo tu alrededor. Ahora, desde este nuevo punto de vista, desde el aire, observa tu casa, tu calle, aquellos lugares que frecuentas, todo tu vecindario. Mientras sigues elevándote por el espacio, todo se ve cada vez más pequeño y tú te sumerges en el enorme espacio que hay arriba. Es increíble. Apenas puedes ver tu casa, es un pequeño punto. Contempla el horizonte, te espera un viaje fascinante. Sientes el deseo de viajar y llega a tu memoria aquel lugar que visualizaste. Colócalo en tu mente y comienza a desplazarte. A viajar. Muévete con total libertad. Siente el delicioso placer de volar. Te sientes bien. Montaña tras montaña es lo que ves. Un enorme y vasto paisaje montañoso. Avanza y cruza cada una de ellas. Dejando atrás un paisaje para darle paso a otro siente el viento ahora puedes ver la orilla del mar al horizonte deja atrás la tierra y comienza un viaje por el mar Vuela y adéntrate en él. Disfruta. Ha comenzado a amanecer. Los rayos del sol apenas dan en tu cara cuerpo flotante puede percibir el calor. Sentir la calidez. Debajo tuyo solo hay agua y algunos pequeños barcos a lo lejos. Continúa moviéndote. horizonte, puedes ver una hermosa isla. Es muy, muy grande. Es el lugar que buscabas. Acércate. Al adentrarte en esta isla, puedes observar que está toda cubierta por pinos. Un hermoso paisaje verde. Te sientes emocionado como cuando un explorador encuentra su lugar. Como un niño descubriendo el mundo. Una sensación que no sentías hace mucho tiempo. A lo lejos puedes ver vapor saliendo de la tierra. Acércate. Es un cráter enorme. Majestuoso. Es asombrosa la inmensidad del lugar abajo hay un lago el agua es de color turquesa con una belleza fascinante una capa de finas nubes acaricia la orilla del cráter Los pinos se mueven con el viento. Algunas aves rondan por el lugar. La caída del cráter es realmente grande, asombrosa. Y las grietas del agua pintan el paisaje. Contémplalo desde arriba. Muévete y velo de diferentes perspectivas. En un punto de este enorme hoyo hay una gran fumarola. Acércate un poco. La experiencia es única. De pronto, algo llama a tu atención. Más al fondo, en el paisaje. Hay un volcán en erupción. Acércate. Es impresionante. La lava se eleva, saltando desde el incandescente volcán. Estás completamente seguro. No puedes sufrir daño alguno. Acércate más para contemplarlo. Es tiempo de regresar. Tu espíritu está lleno de gozo. De gratitud. De libertad. Ve por última vez el paisaje. Y regresa a tu cuerpo. Lo compensar en tu cuerpo físico bastará para que suceda. Hazlo ahora. Las experiencias de viaje astral son reales. Tan reales como este paisaje mismo. A veces hay que dejar un momento las cosas del mundo y entrar en las cosas del espíritu. De esta forma tu alma se libera. Y quizá esta noche, solo esta noche, tengas un viaje astral. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.